Bueno, el mapa es producto primero de una decisión política que asumió el INADI de, de tener por supuesto este, un, un mapeo nacional de, de, de cuál es la situación de la discriminación en nuestro país y a partir de ese mapeo nacional un, mate, un mapeo que, que, que, que nos, nos ayude a entender también provincia por provincia cuál es la situación de la discriminación. A partir de ahí decidimos a diferencia de otras instancias y de otras situaciones hacerlo este, con las universidades públicas. ...porque entendíamos el valor que, que eso tenía y, y el significado que eso tenía... Y a partir de, de, de esa decisión fue que se elaboraron convenios con 27 universidades nacionales. En esto quiero agradecer a la Universidad Nacional de Entre Ríos y a la Facultad de, del Trabajo Social y, y de Ciencias de la Educación que, que han colaborado y han trabajado este, inmensamente bien con, con nosotros, pero que han hecho un trabajo aparte serio y responsable. Y, y sobre eso, bueno, este, hoy tenemos los resultados que afortunadamente nos sirven para poder seguir pensando y delineando políticas públicas para, entre todos, construir sociedades más equitativas e igualitarias. La publicación de todo un trabajo realizado en las ciudades más importantes de la provincia, alrededor de 400 casos, y eso para nosotros representa también, y quisiera destacar eso, un gran orgullo de que nuestros estudiantes nuestros investigadores aborden este tipo de temática que es, representa... La gestión de la universidad pública hoy en toda la Argentina y especialmente en nuestra universidad, estamos muy contentos por ello y agradecemos al INADI esta oportunidad que nos da de que nuestros estudiantes e investigadores aborden estas problemáticas sociales. La, la mayor discriminación es, es por el, en la percepción y también en el tema de la experiencia tiene que ver con el nivel socioeconómico, vale decir, por la pobreza. Y después aparece en la percepción, bueno, el tema de la obesidad, que son indicadores bastante similares a los nacionales, ¿no? Cómo cuando uno los desglosa respecto al tema de mujeres, o sea nosotros lo hemos separado en, en distintos géneros o, o el tema de etario, en adultos mayores y cómo cada una de esas variables va subiendo o va bajando. Un aspecto interesante que, que tiene que ver con el ámbito donde se, se percibe la, la discriminación. Eh, en el Consolidado Nacional en todos aparecen los boliches bailables ¿no? y en la provincia de Entre Ríos eso aparece en el octavo lugar como una, una situación digamos, muy llamativa para nosotros y en el primer lugar, cosa que en el Consolidado Nacional aparece en el quinto lugar, aparecen los medios de comunicación, o sea la televisión, ¿no? el, lugar, el ámbito donde más se discrimina. La experiencia fue sumamente valiosa por varios motivos. Primero porque se constituyó un grupo de trabajo interfacultades que funcionó muy bien. Eh, segundo porque se sumaron también estudiantes de ambas facultades para el trabajo de campo. ...que también eh, fue un grupo que trabajó muy bien... ...para nosotros fue un desafío también llevarlo adelante... es ...la primera vez que esto se hacía en el marco... ...de una universidad pública y con la coordinación... ...de estas dos facultades y bueno, fue un desafío... ...porque la encuesta después como aparece allí... Eh, ...se llevó adelante no solo en Paraná... ...sino en cinco localidades más de la, de la provincia... entonces como decía, eso significó también organizar todo lo que, lo que fue salir al campo y demás. Y mi desempeño tuvo que ver con el, la coordinación de la carga de datos de todas las encuestas en un centro de cómputos que se instaló en el anexo de investigación de la facultad acá en Paraná que recibíamos el material que justamente venía del trabajo de campo que coordinaba Virginia, se ingresaban las computadoras y luego después de un proceso de consistencia yo tuve a mi cargo digamos, el procesamiento estadístico de los tabulados de la publicación. Por supuesto que estos son insumos imprescindibles para la, la promoción de políticas públicas, este es el objetivo, o sea, nosotros necesitamos tener datos duros, datos que, que nos acerquen un poco a cuál es la percepción que tiene la sociedad respecto a esta temática y, y a partir de ahí pensar cuáles deben ser la, todo, todas las políticas que nosotros tenemos que seguir y sobre qué, digamos, este, sobre qué eh, grupos vulnerados en especial debemos enfocar y de qué lugar. Creo que se va a generar un espacio de debate muy importante en los claustros de principalidad de estas dos facultades, de Trabajo Social y Ciencia de la Educación, que han participado. Quisiera destacar la, la fortaleza, la confiabilidad de la información obtenida, dado la metodología que se ha seguido y la responsabilidad académica de los investigadores y estudiantes que han participado. Entonces, eh, a partir de ahí y de, de la responsabilidad social con que la Universidad asume este tipo de compromisos, Creo que se van a generar desde aquí nuevas ideas para poder abordar esta problemática a nivel provincial.